En minuto y medio te va a regalar una herramienta para enseñar a tu hijo a hacer trading. Etoro le va a servir a tu hijo para hacer operaciones con dinero de mentiras. Esto es muy importante porque le permitirá practicar los 25 patrones de tendencia. Mi recomendación es que practique con dinero ficticio durante 6 meses y luego lo haga con dinero real. Y si lo hace con dinero real, nunca lo haga en plataformas como Etoro. Ya sé que suena extraño porque es la misma plataforma que les estoy recomendando para practicar. A ver, a ver, ¿qué pasó? Estas no son plataformas donde realmente se compran activos. Estas plataformas son de contratos por diferencia. Donde en lugar de comprar el activo, tú estás haciendo apuestas por la subida o la bajada del precio. ¿Acaso no lo viste venir? Mi consejo es que si de verdad quieres que tu hijo tenga una cuenta en acciones, lo haga directamente con Charlie Swap o Maritre o cualquier otro banco que maneje este tipo de activos. Es decir, de práctica son muy buenas, pero para hacer negocios de verdad son muy malas porque tienen una pequeña diferencia en las gráficas que hace que realmente puedas tener errores en tus operaciones. Eso no me lo esperaba. Por eso es que estas plataformas fueron obligadas a colocar un aviso que dice que el 76% de las personas que invierten su dinero lo pierden todo luego de un año. Tengo miedo. ¿Qué, qué, qué. Tengo, miedo. Tengo, miedo. tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Cuéntenme en los comentarios si conocen alguna otra plataforma para enseñarles a sus hijos sobre inversión en la bolsa Y ampliemos la conversación en los comentarios Y si tienes un amigo que quiera que su hijo aprenda a invertir y no sabe cómo, compártele este video Y recuerden, el futuro es libertario